Es complicado pensar en algún escenario posible para que suceda el Lunami, pues estamos en un momento crucial de la obra en el que son muy importantes otro tipo de detalles. Además, Oda ha dejado claro que no quiere alargar tanto el manga y que realmente le hubiese gustado añadir mucho más de lo que está contando actualmente. Así que si fuera por él, seguramente el manga todavía tendría un mayor desarrollo, pero a un capítulo por semana es imposible alargarlo demasiado, más todavía. Aún así, hemos podido ver en Guano ciertos detalles que han seguido potenciando los sentimientos de ambos, de Luffy y de Nami, pero sobre todo de ella. Partamos del hecho de que Luffy se enfrentó a Kaido tras ver que este les lanzó a sus nakama un boro breath, pero vemos que la persona que recuerda de nuevo Luffy es Nami, al igual que ocurrió en Shabodi. Os estaré poniendo la escena en pantalla. Pero los detalles más destacados en este arco son tres escenas en concreto. La primera, cuando Nami, a punto de morir a manos de Ulti en Onigashima, protagonizó una escena preciosa en la que demostró la confianza y lealtad que le tiene a Luffy por encima de todo. Pues a pesar de poner su vida en peligro, ya habiendo incluso aceptado su final, le dijo a Ulti con lágrimas en los ojos que Luffy definitivamente se convertirá en el rey de los piratas. En la propia escena, Usopp deja claro que él hubiese mentido para poder salvarse, y Oda así nos revela que Nami está dispuesta a todo para apoyar a su capitán, incluso si eso significa morir. La segunda escena más importante de Wano es cuando Nami le dice a Otama que Luffy sufrió mucho con la pérdida de su hermano Ace, recordando lo traumático que fue el suceso y lamentando de nuevo no haber podido estar ahí para él. Recordemos, Nakama, que Nami fue la única de todos los Muiwara que no había apoyado la decisión de Luffy de reunirse en dos años en vez de en tres días. Pues ella quería estar con él para consolarlo tras su pérdida. Los otros Nakama estuvieron conformes. La última escena es un spoiler del manga. Si no vas al día, ve al siguiente capítulo del vídeo. En los últimos capítulos del manga vemos unas viñetas que son muy relevantes para mostrar los sentimientos de Nami. Pues vemos cómo, a pesar de que la atención se centra en Luffy y su derrota frente a Kaido, Oda aprovecha el momento para destacar que la navegante se niega a creer que su capitán ha muerto, e incluso se enfrenta a Kaido con sus palabras, llamándolo serpiente y y mentiroso, así como gritando que Luffy no puede perder y que es ridículo que diga que está muerto, provocando que Kaido le lance un breath, del que se libró solo gracias a que estaba ahí Marco. Después, Oda nos recalca su alegría al confirmarse que Luffy está vivo. ¡Ohayo Nakama! Aquí Boni, transmitiendo desde el Nuevo Mundo. Este vídeo es un especial por haber llegado a los 1000 Nakama en el canal, pues estabais deseando una teoría sobre posibles escenarios del Lunami. Te invito, si es la primera vez que me ves, a pasarte por otros vídeos que son del Lunami u otras teorías de mi canal. Próximamente haré otro vídeo que también me habéis pedido mucho, un análisis del Lunami en Strong World y otras producciones. Así que suscríbete y activa la campanita para no perdértelo. <risa> Ahora sí, vamos con el vídeo. Como os he comentado al inicio, Oda parece que está poniendo pequeños momentos en los que se ve como Nami tiene fuertes sentimientos hacia Luffy, aunque estas escenas las habría puesto desde el principio de la serie. Esos sentimientos son lealtad, intensa rabia por el enemigo y confianza total hacia Luffy. Como dijo Arthur de la Dario Luffy es el ancla emocional de Nami. Quiero empezar comentando posibles teorías que yo descarto por completo antes de hablar de las posibilidades que existen de canonicidad. Hay shippers del Lunami que teorizan sobre una posible traición de Nami hacia Luffy al final de la serie. Esto, en mi opinión, no va a ocurrir. Como acabo de explicar al comienzo del vídeo, Nami ha mostrado su lealtad de Luffy en este arco y confía mucho en él, siendo capaz hasta de dar su vida por su capitán. Después de Arlong Park, Nami nunca ha pensado en traicionar a Luffy, ni siquiera en Strong World, pues en realidad le dijo que fuera a salvarla. Si su pensamiento hubiese sido irse para salvar a sus nakama, incluso se podría considerar una traición a la confianza que tiene en él, pero no fue el caso. Aunque ya hablaré más profundamente de ello en el próximo vídeo que haré sobre Strong World. Por estas razones es que descarto una traición de Nami. Ahora bien, ¿de qué manera podría hacerse canon en Lunami? Dudo mucho que Oda desvíe la atención de la historia principal, y por supuesto, no creo que ponga escenas explícitamente románticas dentro de la obra, ya no solo porque One Piece no se centra en el amor de pareja, sino porque no agradaría a su target principal. Una manera de mantenerse neutral al respecto y que esto no perjudique la historia en ningún sentido sería hacer lo mismo que hizo el autor de Fairy Tale, sin confirmar el romance dentro del manga, pero sí de manera extraoficial como ha hecho hasta ahora, que está siempre implícito. Esto me refiero a las pistas que hay en color spread y demás. Pero lo que más nos gustaría a los fanáticos a favor del ship es que podamos tener nuestro momento Lunami dentro del manga, así que vamos a centrarnos en esto último. Si Oda fuera a hacer canon la pareja, veo unas pocas posibilidades a día de hoy. 1. Databook o Vibrecard es posible que, tal y como hizo con Rayleigh y o da escriban un databook o vibrecar, que se publican como datos extra del manga, que Luffy y Nami son pareja oficial. Sería una decisión bastante inteligente, ya que entraría en el canon de la obra, pero no estaría dentro de la historia principal en la que hay muchos temas por tratar todavía. Nos podría satisfacer a los shippers porque podríamos decir que es oficial y todos los análisis que ya hay sobre ellos se convertirían automáticamente en canónicos. Estaríamos hablando de innumerables escenas de un que ya hemos tenido y que podríamos disfrutar Viendo de nuevo, estando seguros ya al 100% de que es real. 2. Epílogo en la mayoría de obras hay un epílogo, ya que es una manera de mostrar un desenlace de argumentos o escenas no concluidas o que guardan relación con la acción principal o es consecuencia de ella. En otras palabras, es la mejor forma de añadir eventos posteriores a la historia principal si que cambie el sentido de los hechos y darle un final en el que han podido pasar varios años y los personajes se han desarrollado todavía más. Es un recurso que he visto en muchas novelas de aventura, en realidad, en las que hay una tensión amorosa constante entre los protagonistas, pero solo se concluye hacia el final. Cuando ya ha pasado todo lo relevante y malo y se ha terminado la aventura. Un claro ejemplo de ello es Piratas del Caribe con Will Turner y Elizabeth Swan. One Piece al final es como muchas novelas de aventura. Os recomiendo leer el análisis de Arthur de la librería Ofohara, sobre el romance en One Piece desde esa perspectiva literaria, pues es realmente interesante. La escena que más me gustaría en este caso es la siguiente que voy a describir. Los Guara han logrado sus sueños. Sanji al final le encontró a Blue y tiene su propio restaurante, al que van muchas mujeres bellas que alegran el corazón del cocinero, que las atiende a todas con galantería. A su restaurante también acude en sus Nakama. Zoro es ahora el espadachín más fuerte tras derrotar a Mihawk, quien está muy orgulloso de su alumno. Usup está junto a Kaya, habiendo logrado su sueño de ser el guerrero más valiente en la gran guerra, cubriendo a todos y al final teniendo el coraje de declararse a su gran amor, pues es lo que más temor le producía. Chopper logró hallar la cura de todas las enfermedades que existen, habiendo curado la depresión de Kaya y haciéndose un nombre como doctor. Nico Robin descubrió la verdad del siglo vacío y ahora descansa felizmente estando de vacaciones. Frankie desea que su barco navegue por todo el mundo, pero se quedó como maestro carpintero en Water 7 junto a Iceberg, y le encomendó la tarea a su capitán. Brooke se reencontró con Laboon y Jinbe con sus antiguas nakama. Sin embargo, Nami todavía no ha cumplido su sueño de dibujar el mapa de todo el mundo, y recuerda la promesa que le hizo a su capitán como la navegante, y Luffy, con ansias de aventura, también recuerda la promesa que le hizo a Genzo, por lo que ambos navegan juntos por el mundo en busca de nuevas aventuras. Dado que Luffy es el ancla emocional de Nami, tiene sentido que ella siga fortaleciendo su vínculo. Con Luffy, Y dado que Luffy necesita una guía para nuevas aventuras y alguien lo suficientemente maduro para mantener la raya, tiene sentido que Luffy se acerque más a Nami. 3. Final trágico una de las pocas posibilidades de que se muestre esta pareja de manera canónica en el manga, sin ser una de las dos anteriores, es que haya un final trágico. Me refiero a que Luffy muera al final, que tenga una muerte parecida a la de Roger, animando a que siga habiendo piratas que salgan al mar en busca de aventuras. Primero he de decir que este final lo veo muy poco probable, primero porque One Piece siempre ha tratado de ser algo positivo, algo que alienta la vida y la alegría de vivir. Al propio autor le cuesta mucho acabar con personajes, y las pocas muertes que hay, casi todas han sido en flashbacks. Y Mundo, si finalmente triunfa el bien y ganan los protagonistas, cosa que ya se da por hecha desde el comienzo, Luffy no tendría ninguna necesidad de sacrificarse por nada. Es más, la profecía ya dicta que es ahora cuando se dará el amanecer. Pero bueno, hay cierta posibilidad de que esto ocurra, y es que, aunque termine la corrupción del gobierno mundial, puede que Luffy muera, ya que ha estado durante toda la historia sobrepasando sus límites y quitándose años de vida. Y al igual que Roger estaba enfermo poco antes de morir, es posible que a Luffy le suceda lo mismo. Recordemos que Luffy, desde su guía secando, está cortando su tiempo de vida. En Impel Down que e incluso en Guano, cuando está en la prisión, casi muere envenenado. Nuestro capitán siempre ha arriesgado su vida y lo vimos desde el comienzo de la serie, cuando le dice a Kobe que estaba dispuesto a morir por su sueño. Uno de los peores escenarios lo vimos durante la saga de Marineford, primero cuando Luffy pierde 10 años de vida con la cura de Ivankov, y segundo cuando pasó su límite en medio de la guerra, pidiéndole a Lokama que le chutara adrenalina para poder seguir en pie después de tanto esfuerzo físico y mental. Eso sumado al hecho de que, al haber un cambio de era, puede que quieran acabar con los piratas y Luffy no desee que eso ocurra, pues podría provocar que tenga un final parecido al de Goldie Roger y se sacrifique para que siga saliendo gente en mar, a pesar de que ya no haya razón para hacerlo, por el bien de la aventura. No perdería nada al estar enfermo y a punto de morir, igual que Roger. Y en esa situación es donde entraría Nami haciendo un papel parecido al de Rogue. E incluso hay una cama que piensan que Nami confesaría su amor en un momento amargo donde Luffy está en peligro o se le considere fallecido. <coughs> <Onigashima>. <coughs> Entonces, ¿Por qué pienso que Luffy no morirá? Porque si él terminara tan enfermo como Roger, probablemente Chopper sí que encontraría una cura para su capitán, cumpliendo su sueño de curar todas las enfermedades del mundo. Diferenciándose su situación de la del anterior rey de los piratas, quien no pudo salvarse de su enfermedad. 4. ARCO FINAL si Luffy está rompiendo todos sus límites para poder derrotar a Kaido, lo más probable es que también lo pase mal en la guerra final, lo cual puede acrecentar los sentimientos de Nami hacia Luffy, haciendo que ésta finalmente vaya a abrazarlo y confiese lo que siente. Y Luffy en este caso no rechazaría a Nami como si lo hizo con Hancock, porque a ella la quiere de verdad. Quiero recalcar que si esto sucede, no vamos a ver ningún beso ni muestra de amor explícita, y que Nami tampoco le va a dedicar palabras románticas, pero implícitamente pasarían a ser una pareja oficial y al final se podría ver como tienen un hijo juntos. Esta escena sería muy parecida a lo que hemos podido ver en fanarts de la comunidad. Nami iría hacia un Luffy moribundo, a punto de perder y habiendo alcanzado casi todos sus límites, y entonces ella la tranquilizaría diciendo que no va a perder. Podríamos tener otro momento en el que Luffy le da a Nami su sombrero, pero creo que esto no sucederá porque Nami ya tiene fe absoluta y hacia Luffy y ya ha demostrado incluso valentía a pesar de que ella no es muy fuerte. Entonces Luffy cogería fuerzas gracias en parte al apoyo de su navegante, acabando con su enemigo y terminando la viñeta como de costumbre, con Nami aliviada y feliz al lado de su capitán. Creo que esta posibilidad es la que más nos gustaría a los fans y que encajaría muy bien con la serie, pues ya hemos visto otras parejas así en la obra, como por ejemplo Oden y Toki, que sería la más parecida al Lunami, en la que tampoco vemos viñetas explícitas, pero sí muchos momentos tiernos. Próximamente también haré un vídeo analizando los paralelismos de las parejas canon de One Piece con el Lunami. Así que suscríbete y dale a la campanita para no perdértelo. Por último, quiero mencionar algo que compartió Nakama en Twitter. Toki le dijo a Oden, Estar cerca de ti me hace sentir como si ya hubiera llegado a mi destino. Esa era la forma sutil de Oda de escribir una confesión de amor. Cuando Toki le dijo eso, no se ruborizó como sí si pasa habitualmente en mangas en los que se incluyen momentos románticos, por lo cual no solo no debemos fijarnos en ese rubor de mejillas. No es exagerado entonces decir que Nami probablemente sienta lo mismo por Luffy, dado lo cerca que está de él emocionalmente, por lo que podría haber una confesión parecida con Nami diciendo estar cerca de ti me llena de alegría y felicidad, ya que Luffy es ahora el Joy Boy de su era. 5. Canon implícito la última posibilidad que veo es que el canon se haga de manera implícita sin más, ...que Oda no ponga ninguna escena en concreto donde veamos cómo surge... ...sino únicamente veamos cómo son parejas y mostrarnos la historia tras el telón. En parte es arriesgado y también puede ser bueno al hacerlo de manera gradual... ...mostrándonos quizás ciertas escenas de cómo otros personajes se dan cuenta de ello... ...y los protagonistas lo terminan aceptando sin más. Si se da de esta manera, podríamos disfrutar de más escenas de Unami ...y se haría de manera natural. Nada cambiaría entre ellos, pues seguirían comportándose de la misma manera. Luffy seguiría enroscando su cuerpo alrededor de Nami... Ella seguirá molestándose con Luffy por ello, seguirán enfadándose con cualquiera que se meta con su pareja, seguirán defendiéndose y confiando el uno en el otro, y por supuesto, seguirán abrazándose cuando se hayan separado y reencontrado de nuevo. ¿Y vosotros, Nakama, tenéis alguna otra idea de cómo podría hacerse en la pareja sin afectar a la trama? Ponedlo en comentarios, os estaré leyendo. A mí no se me ocurren más opciones que las descritas de para que no se vea involucrada en mucha polémica la historia o que la trama se salga de la lógica hasta ahora mostrada en One Piece o en los shonen en general. Aunque al final es la obra de Oda y él hace lo que quiere con ella. Yo confío en su buen juicio. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscríbete y activa la campanita para no perderte el contenido si no estabas ya en nuestra tripulación. Un abrazo Nakama y hasta mi próximo vídeo. ¡Yana!